Esta semana, en Capital de los Simios. Denuncian al líder universitario de Bolivia que estudia desde hace 33 años. Lleva 25 años estudiando Derecho. <risa> Conozco a uno por ahí que anda por igual. <risa> es una biografía. Sí. <risa> Policía captura a Narco Paloma que metió marihuana a cárcel en Perú. Es la ironía de la vida, profe, o las contradicciones. ¿eh? Narco Paloma sí. en Perú. Sí. <ríe> por más de 20 años, hombre durmió con el cadáver embalsamado de su esposa. Ah, hay que tener mucho cariño para eso, hombre. <ríe> en Pero como tan weón, piden la retirada de Voz de Esponja y la patrulla canina por sexistas pareja inglesa acogió a refugiada, refugiada ucraniana y tras intensos 10 días el hombre se fue con ella era que ¿no? No, no. Sí, no, vamos a traer la red de Chile al día, recomendaciones, todo esto y mucho más en donde en la capital de los simios oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yeah oh yeah oh yeah Don Profe, una semana más, ¿lo veo ya más repuesto? Sí, recuperado ya, no, ¿Cómo me llevó, está? no me llevó la parca ¿No? No, para nada ¿Repartió mucho amor y paz y COVID por ahí? Sí, repartí mucho bichito, mucho bicharraco a toda la familia. Eh, weón, bueno, porfiado, no sé, quiso hacer el test No, un si, test. No, si al final me lo hice Y supuestamente ¿Ya? te tenían que llamar si salía positivo Y no me han llamado, así que era un maldito resfriado. Profe, usted cuando va a las pegas también deja el currículum y dice te llamamos. ¿Es de los buenos que espera? Obvio, obvio. Sí, sí siempre. De Ahí hecho, está. rechazo otras pegas por si me llaman. Eso explica muchas cosas, claro. <risa> Pero ¿cómo está? No, todavía no va a esa sección. No, todavía no. Van a la querida sección La Vuelta al Mundo, profe, porque siempre en nuestro primer blog traemos las noticias más extrañas y divertidas del mundo Oh, ¿Ah? sí, La Vuelta al Mundo, La y empezamos Vuelta con al Mundo con una, exactamente, empezamos con una que nos es muy familiar a nosotros, ¿ah? tenemos un caso muy cercano Sí Ya, ¿Ah? para que andamos con cosas, mandamos un saludo ahí a... ¿Cuál es la dirección, profe? <risa> Por acá cerquita. <se> <risa> Diga, el número no va <risa> 821 <risa> Al 821, le mandamos claro, un gran saludo Un gran saludo al 821 <risa> Exactamente, ¿Ah? porque... Eh, Digamos, eh, la realidad... ¿Cómo, cómo es cuando dicen eh, el... eslogan del canal infinito La realidad supera a la ficción Exactamente, o cuando dicen esa de la... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En las teleseries, la, la ficción no... ¿esto, ¿Esto es pura ficción? Una cosa así, no me acuerdo Bueno. Ah, sí, como esta es una obra de ficción, cualquier... Eh... Parecido con la realidad es mera coincidencia Exacto, claro. Bien, ahí estamos. Denuncian al líder universitario de Bolivia que estudia desde hace 33 años. Un gran saludo. ¿eh? Sí. Lleva 25 cursando derecho. Ah, mierda, 25 <risa> años cursando derecho. ¿Cómo es posible esta weá, hombre? <risa> este weón no ha ido nunca al Club hípico, ¿ah? ¿eh? <risa> claro. <risa> no. <risa> hay que llevarlo urgente. Hay que llevarlo urgente al Club Ípico y le Hipódromo <risa> Chile, compadre. <risa> claro, para que cacha que termina la carrera. <risa> sí. <risa> El líder de los estudiantes universitarios de Bolivia fue denunciado penalmente por supuestamente convertir su cargo en un negocio al llevar 33 años cruzando diversas carreras sin graduarse, informó este jueves un legislador. <risa> ¿Cómo podría ser un negocio eso? Bueno, aquí veré. El caso del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza, de 52 años y alumno de un instituto público gratuito desde el 89, se dio a conocer tras una estampida en una asamblea estudiantil que dejó cuatro muertos y 70 heridos. Ah, miércoles. Brava la cosa. Pero desde el 89, está ¿Estás estudiando desde el 89? ¿Ya había salido mi general ya? <risa> ¿O no? No me estoy en Bolivia. <risa> no, pero yo digo más o menos el tiempo. Ah, sí, vos, sí, Sí. Hemos denunciado penalmente a Mendoza por haber convertido su cargo en un negocio, dijo el legislador oficialista Héctor Arce en rueda de prensa. Mendoza tiene 52 Años, cursa estudiando 33 años en una universidad, ha reprobado más de 200 materias. No, oh, pero si esta hueá la hicieron con su que. Sí. De verdad. ¿De ¿Qué portal estamos leyendo? ¿O estamos, o estamos leyendo? ¿El Facebook de tu A ver, dice. Eh, Mendoza tiene 52 años, cursa tre estudiando 33 años en una universidad, ha reprobado más de 200 materias, tiene cero en más de 100 materias. <risa> Y el chavo se lo atrevió tanto claro. <risa> Tenía un sueldo de 21.860 boli bolivianos Unos 3.150 dólares por mes Como dirigente estudiantil Añadió el diputado Ah, eso explica muchas cosas Ahí le pagan por eh, ser dirigente estudiantil Claro, eso explica que el loco no se titule nunca No le conviene pues. Imagínate, está ganando 3.150 dólares Que a pesos chilenos, te lo digo inmediatamente ¿Ah? eh, Pesos chilenos a dólar Veamos cuánto es, eh, turu, turu, son 3.150 dólares, ah una cachapa, son 2.625.000 pesos al mes Ah, es poco No, y en Bolivia, ojo, Porque sí, po ahí la plata vale más Exactamente Bueno, aquí mismo él lo dice, dice en Bolivia es un negocio ser dirigente universitario ¿Para qué estudiar y recibirse si tiene muchos beneficios? afirmó Obviamente pues este don después se va a meter a presidente de sindicato <risa> Mendoza primero estudió administración de empresas y lleva 25 años cursando la carrera de derecho, aunque una licenciatura dura 5 años en Bolivia en cualquier parte. Exacto. En política, he sabido que las organizaciones de estudiantes de universidades públicas reciben aportes del Estado, pero no de su dirigent, eh, no que sus dirigentes tienen sueldo. Ajá. La denuncia penal contra Mendoza, quien es líder de la CUB desde hace cuatro años, es por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, beneficios de razón de cargo, conducta antieconómica y peculado. Según medios locales, hay más dirigentes estudiantiles eternizados en sus cargos eh, por los beneficios que Obtienen. Ya, para toda la gente que no esté escuchando y no tenga la más remota idea de lo que es especulado, dice: delito cometido por un empleado público que sustrae o consiente que otro sustraiga los caudales o efectos públicos o de particulares que tiene a su cargo. ¿Qué hubo grado, hombre? Claro, oiga, pero ¿se le puede tipificar de empleado público? Eh, es que recibe dinero público, entonces, ah, claro. Claro, por ahí podría ir. Sí. Mire, dice en una calurada asamblea asamblea llevada a cabo el, 20, el 9 de mayo, en la estatal eh, Universidad Tomás Frías de la ciudad andina de Potosí, un asistente arrojó una granada de gas lacrimógeno lo que arrojó, lo que originaba una avalancha que dejó cuatro universitarias muertas. Mendoza fue señalado como uno de los promotores de la asamblea que buscaba favorecer a unos dirigentes leales. El líder estudiantil no ha aparecido en público para responder A las acusaciones Pero si no va ni a clase el weón, ¿cómo va a aparecer en público? <risa> <el> <risa> Cuatro personas han sido detenidas En el marco de la investigación de la Fiscalía Por las muertes de las estudiantes Bueno, ese es otro tema, pero... No podía, Esto bueno, puede... no podía. O sea, sí podía oh, ¿ves? <risa> eso, eso es lo que nos trae después la plurinacionalidad Pues, profe, y las nuevas eh, constituciones Claro Es por eso que después aquí se quieren también detenizar pues. 52 años y 33 años en la universidad, me está igual. O sea, que de verdad es en es verdad es sólido. O sea, si este loco vio cómo hacer negocio, claro, a lo mejor de estar a punto de titularse, se sale y se mete a la universidad. Como total, también hay estudiar es gratis. Y todos los breas pagamos de nuestros impuestos, le pagamos a todos caballeros. ¿Mm? Porque de gratis no la gratuidad no existe. O sea, alguien tiene que pagar. Oiga, y no le he preguntado al sucesor dicho si está haciendo la misma. <risa> no, por lo que es que este loco no le pagan. <risa> <risa> o sea, es peor pues. Puta, pero yo sé dónde saca plata <risa> ser estudiante eterno Claro <risa> Con cueda tiene la, el pase escolar <risa> Pero no, bueno, dejamos en claro Que como decíamos antes ¿eh? ¿Ya? cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia totalmente nomás? mera coincidencia aquí no sí. estamos hablando de nadie en específico claro pero se la hizo con su jefra. Sí. <risa> saludos Richie que estés bien talker breaker ay ay ay ay, ay hay que llevarlo. vamos vamos a vamos a sacarlo vaciar ¿eh? sí ¿Ah? a ver los caballos sí. <risa> Oiga, pero seguimos ahí en el altiplano, vámonos al ladito de Perú Sí, ¿eh? al ladito a Perú porque policía captura a Narcopaloma que metió marihuana a la cárcel en Perú Esto sí que Las es paradójico contradicciones, sí, sí. y contradictorio No, pero mira, yo creo que tenía un doble efecto la... ¿Por qué? Porque iba a llevar marihuana y aparte servía de almuerzo <risa> Uh, Faltaba guiar a la papa nomás. Uh, soy diabólico, güey. <risa> bueno. sí. ay, ay, ay. Dice: Los guardias de una cárcel en Perú capturaron a una narcopaloma cuando ingresó al patio del penal con un paquete de marihuana amarrado al cuello. Agentes del Instituto Nacional Penitenciario INPE no podéis llamarte INPE si estáis en Perú, hombre. <risa> <risa> ¿Usted de dónde pertenece? Pues yo soy del INPE ¿De dónde? ¿De, ¿De, ¿De dónde? ¿Y cuál es el INPE No, si soy del INPE Por eso, ¿cuál es el INPE? <risa> Es como el chiste, llamo a un loco una casa en Perú y le dice, hola, ¿está Felipe? No, está triste, pero... <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Entonces, ya, agentes del Instituto Nacional Penitenciario INPE capturaron a una narcopaloma en las inmediaciones de un penal en Perú cuando intentaba introducir marihuana a la cárcel. Las autoridades capturaron a la narcopaloma cuando aterrizó en el patio de la cárcel de Huancayo para tomar agua de un charco en las lluvias dentro del recinto penitenciario. Los guardias del lugar notaron algo extraño en la narcopaloma y al acercarse a ella descubrieron que en el cuello llevaba amarrado un paquete pequeño. Cuando la capturaron, notaron que se trataba de una bola de tela azul claro envuelta con cinta adhesiva. Eh, sospechoso, ¿eh? porque unos guadis peruanos se iban a, preocupar a a los palomas? gendarmes ahí. ¿Los gendarmes se van a preocupar de una paloma que estaba en el patio? Claro bueno, ¿Cuál es la expertise yo... que tienen en atrapar palomas? <risa> <risa> Anda a tú una paloma, ¿no? ¿Lo podés, we? <risa> No, pero si estos son como los chinos, pues O sea, los chinos nacen, por ejemplo, eh, sabiendo Kung Fu Estos nacen sabiendo atrapar palomas <risa> <risa> Después dice La policía de la cárcel confirmó que en el paquete hallaron 30 gramos de marihuana Una cantidad que le permitía al animal volar y transportar el paquete de droga Esta paloma portaba cannabis activo o marihuana dentro de un paquete circular Hecho con una tela celeste colgada en su cuello El peso es una cantidad que le permite a la paloma volar llevando la droga Sin embargo, se puede establecer que está entre 10 y 30 gramos aproximadamente Que es lo que podría haber movido la paloma debido a su peso Explicó el coronel Edward Díaz, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional de Perú. Le sale entre cordobé y peruano, profe. Sí, yo creo que por ahí va, sí. <ríe> Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias se comunicaron con el Ministerio Público para que comenzaron una investigación sobre el origen de la droga y el de la narcopaloma que la transportaba. Estamos realizando las investigaciones correspondientes, pe. Sin embargo, se puede suponer que la narcopaloma fue dirigida al interior del penal. Oiga, profe, ¿se habrá salvado de la sazón de los gendarmios, no? ¡Ja, <ríe> Me acordé de ese video. ¿Sí? <risa> uh, <risa> ¿O no? Yo creo que sí, vamos a ver Las autoridades de la cárcel de Perú indicaron que la narcopaloma fue llevada a un albergue para ser atendida Y después regresarla a su hábitat natural Pero no esperaron mucho antes de liberarla Mmm, sospechocho <risa> Espérate, ¿la habrá atendido el mismo veterinario que salvó al Cuyi? <risa> <risa> ¿En una de esas? Capaz, <risa> <risa> Ella. El mismo día del hallazgo decidieron dejar en libertad al animal, ya que no se encontraba herida ni lastimada por cargar el paquete de marihuana. La paloma fue liberada. Esta es una nueva modalidad para ingresar droga al penal. Por ello, se realizaron las investigaciones pertinentes para conocer cómo es que ahora están operando estas mafias, indicó Eduard Díaz. Además, se confirmó de que la paloma no tenía antecedentes previos ni detenciones previas, por eso quedó en libertad. También, pues. Claro, si sí, sí, es narcotraficante o sea. No, pero que pasa acá, deja el libre al narco Y a la paloma le hacen una querella criminal <risa> Toca claro. Oh la ironía de la vida <risa> Y después quieren que no lo jueguen. <risa> lo que más sombra es que la Paloma se salvó <risa> Sí <risa> ese, ese, ese es el centro de la noticia, profe ¿Qué sí. qué la marihuana? <risa> no, ni que fuera de una cárcel no Se salvó Paloma Se salvó Paloma en Perú <risa> Acá en Chile son más po. Se colocan afuera de la cárcel Con un... Con, ¿Cómo se llama esta cuestión? Con un elástico en las patas ¿Eh? Una pelota de tenis, la rajan Le meten la droga adentro agarran el elástico y ¡pum! lanzan la pelota dentro el, de la cárcel claro le llaman lo, la lluvia estrella lluvia sí, estrella sí mm. o que caen los meteoritos exacto oiga <risa> que no se ofendan nuestros amigos peruanos que nos escuchan es puro huevo nomás acá sí. nosotros comemos perros con chip claro acá comemos perros con chip sí ¿Para yeah. aquí estamos con cosas <risa> oiga pero tenemos la última noticia de este bloque de la vuelta al mundo profe vamos porque más de 20 años hombre durmió <risa> con el cadáver de embalsamado de su esposa la hueva friki sí la cagó Todavía te echo de menos, cada minuto mi amor por ti no ha cambiado Mi amor por ti no ha cambiado, perdón Indicó al tomar una dolorosa decisión, aquí la historia Ay ay ay, será cuánica? necrofílico, será necrofílico Es que si en balsamaya no, está dura no, no. Pero igual Profe, usted ha jugado parece ¿eh? No se yo, yo, yo la dejo ahí el tailandés Char Char. No, ya, si le he apellido, que perre, <risa> ah, pero, pero, me ha regado, que pelea culero. Changwat Chakal. Ah, profe. No, es Yangwat sí, yang Chakal. -yang Yangwat Chakal. Sí. Durmió durante 21 años con el cadáver embalsamado de su esposa en una habitación en Bangkok, pero recientemente ha decidido incinerar el cuerpo. No, ya no se le para, viste, güey. ¿Viste? <risa> no, no. <risa> Qué malo, profe, A lo mejor ya estaba pasadita. <risa> Char, de 72 años, contactó a la Fundación Pet Casem Bangkok para que le ayudaran a incinerar el cuerpo, eh, ya que se sentía mayor y temía que, en caso de fallecer, nadie pudiera encargarse del cadáver. Indicó la funda a la Fundación eh, en su página de Facebook. Ahí tenía Facebook el viejito. Mitch, para que ve? Si el, el Facebook de viejo ahora vos? Claro Tras hacerse la historia viral Un portavoz del Pet Casem Indicó a Efe Que el anciano tenía el cadáver Dentro de un féretro Y que al haber declarado El fallecimiento de la esposa No había incumplido la ley. Ay, estos tailandeses y sus leyes son tan... Estos tan locos tailandeses. Sí, estos locos tailandeses. Charm vivía felizmente con su esposa y dos hijos cuando ésta falleció en 2001 por problemas de salud, tras lo que decidió conservar el cadáver en casa al no poder aceptar su muerte, según detalló a la fundación. Sus hijos wow. crecieron, formaron sus familias y se mudaron fuera de la vivienda, añadió Charm. Era que no, vos, imagina ahí el medio trauma que crecieron los cabros, ¿verdad? viendo a la mamá muerta, weón. ¿Te imagináis después de la noche el viejito ahí haciéndole canchi canchi? No. No. Y también, Papá, ¿me hay permiso para salir? No sé, voy bueno, a preguntar a tu mamá. <risa> ¿Cómo van no a celebrar el Día de la Madre? ¿eh? <risa> oh. <risa> Voluntarios de la, en la fundación organizaron una ceremonia budista y la incineraron. El, incineraron el cuerpo en el templo Wat eh, No del noroeste de la capital y el tailandés pudo llevarse las cenizas a casa. Ah, pero va a seguir durmiendo con ella. <risa> Ahora se la va a fumar <risa> Todavía de echo de menos Cada minuto y mi amor por ti no ha cambiado Indicó Char mientras los voluntarios se llevaban el féretro Según el diario The Nation oh. Según la prensa local Char le, eh, se licenció en farmacia Antes de trabajar como sanitario en el ejército Y también tenía estudios de derecho Y su mujer era funcionaria en el Ministerio de Salud Pública ¿Habrá terminado a los cinco años el derecho? No creo A lo mejor sí, ¿cómo? como sí, cualquier persona normal <risa> Claro Dice sin embargo, la fundación descubrió que el hombre vivía en condiciones precarias, sin electricidad y, agua, corri y ni agua corriente en su vivienda, por lo que están ayudando a arreglar el lugar y lo visitan a diario. En respuesta, él se ha comprometido a ayudar como voluntario en la fundación. Miles oh. de internautas han reaccionado de esta forma eh, de esta, a esta historia, perdón, en la página de Facebook de la fundación, dando a Charles el pésame y elogiando su fidelidad entre otros mensajes de apoyo. Yo me pregunto, Willy Smith hará lo mismo con, con la esposa. Oh, oh, oh. Oh, yo, yo creo que la quieren embalsamar ahora, ya. <risa> es que para hacer todo lo que hace pa el y para, según él, amarla tanto, putra, oh. capaz que le puede lago a estatua. Sí, sí, yo cacho que por ahí va. ¿Mm? Después la esposa le va a, a tirar las patas y le va a pegar el manso chachazo <risa> <risa> Por weón. <Sí. risa> y lo va a cagar con el amigo, otra vez. <risa> Oye, pero que, que rara la historia, weón. Bueno, tener a la mina embalsamada y en un féretro durmiendo al lado de ella. Uff, sí. Bien friki, pero bueno, estos locos tailandeses tienen sus costumbres. Sí. Así que. Oiga, profe, vamos a una pausita y ya volvemos bueno. con el segundo bloque acá en la capital.